Qué bonito día, ¿verdad? Ay, sí, mamita. ¡Carquilla! Pero está haciendo trampa. ¿Por qué? ¡No! Me volteé. Listo, Oye. listo. Sí, sí, sí, sí. lol, sí. lol, Me ganaron. ¡Ay, me, me volteé! Es que me estoy volteando, Me volteé. ¡Eh! ¡Loco! <ríe> Ahora me, me volteé. ¡Mira, mira! Estoy haciendo como el Cars. Y por las paredes, no, suéltame, estoy, estoy disfrutando esto. No, me volteo, me vol ah. Sigo, sigo. Voy a ganar. Voy a ganar. la ¡Lol! Lol, Lol. Estoy ganando. No. Esta curvita cerradita. ¡Me encendí! ¡No! ¡Aguarden la nave! ¡Aguarden la nave! Me la sé boom. <risas> ¡Ay! ¡No! <risa> Listo, ya, ya gané. ¡Eh! ¡Juguemos le... Mario Kart! ¡Montese todo en un karting de este! Coño. <risa> eh Uno, dos, tres <risa> Cuidado monstruo! Hola monstruo, hola monstruo. Hola, X. adiós. Se volteó, se volteó, se volteó, <risa> se, volteó <risa> se volteó. Vamos a devolverlo. Eso eh, me explota, se me mira, explota. Mira, mira, está bugueado, está bugueado. Ay, <risa> se explota, se explota, se explota. Repáralo, repáralo, Ray RP. Ya. <risa> Fue tarde, amigo, ya voy. La carrera empieza en 3, 2, uno. Uno ¡Uy! <risa> Uy. Ay, pero ya va a ganar, no? Está bien, pero.. Ahora, ¡Honguito! Me salió un guito en la caja. Me salió un guito. Oh. Ay, ay, ay. <risa> ¿Eh? ¿quién lanzó una bananita? ¿Quién lanzó una bananita? Dale, ya gané, ya gané yo. Bueno, el segundo? de segundo lugar. ¿Dónde? Vénganse, vénganse para acá, vénganse para acá. Me voy ok, eh, ya me proven, ven. Voy. Ajá, eh, voy a. Yeah. <laughs> <laughs> Don't give me a And literally fuck your own Yeah beast mode, we gonna wild out to the speakers